Creo que se trata de una estrategia interesante de conocer eh, con estudios muy sistemáticos qué es lo que sucede en las aulas del país y especialmente en las regiones que eh, creo que a veces son un poco abandonadas por la institucionalidad. Creo que los desafíos son muchos y empiezan por... Eh, el involucramiento y por el convencimiento de que Colombia bilingüe sí se puede y que es importante entender también por qué es necesario, por qué es trascendental o por qué es importante en la periferia, por ejemplo, o en Ciudad Bolívar, por ejemplo, aprender una lengua como el inglés. Creo que necesitamos eh, empezar a comprender que es posible ver la realidad del país, las realidades propias y las identidades en un código diferente al español desde una perspectiva de la complementariedad. Yo creo que el inglés y el español desde una perspectiva del bilingüismo se complementan de una manera maravillosa y a pesar de, digamos, de todas las visiones de políticas imperialistas y de ideas negativas frente, frente a esto, creo que en realidad eh, el bilingüismo se convierte en una oportunidad de mejoramiento, de autoconocimiento y de apertura al mundo.